Hola, muy buenas, yo soy Javier de la tienda Más Músculo en Tenerife un nuevo vídeo para el canal y bueno, en el vídeo yo os traigo una serie de cuestiones que me habéis hecho eh, por redes sociales, o que me soléis preguntar eh, de manera habitual en la, en la tienda algunas son bastante, bastante interesantes así que os voy a dar el, el enfoque que yo le daría o, o mi opinión al respecto así que sin más dilación Vale, pues vamos a empezar con la, con la primera sin más. Eh, me pregunta eh, cómo aumentar de peso en músculo. Vale, eh, supongo que nos referimos a la, a la pregunta habitual eh, de cómo aumentar masa muscular eh, de forma limpia. vale eh, Lo primero de todo, hemos de decir que no existe un aumento de masa muscular sin eh, grasa, eh, cualquier aumento de peso aunque sea de masa muscular, va a venir asociado eh, a un porcentaje de grasa y está en nuestra mano que este porcentaje de grasa pues sea eh, mayor o menor en proporción a la, a la ganancia de masa, de masa muscular. ¿Cómo, cómo hacer esto, o sea, que este porcentaje de masa muscular sea mucho más alto respecto al porcentaje de grasa? Pues ir subiendo de forma muy, muy paulatina eh, y extendida en el, en el tiempo. El mejor consejo yo creo que eh, os puedo dar es eh, coger vuestro mantenimiento calórico y añadirle unas 100, unas 200 calorías quizás eh, a este. Y como os digo, eh, ir aumentando de, de peso muy, muy, muy, muy eh, paulatinamente. Cuanto más podamos extender este proceso en el tiempo, pues muchísimo mejor para para conseguir que ese porcentaje de grasa no se, no se dispare y no sea y no sea muy elevado. ¿A qué me refiero con esto? Pues a ver, eh, que de nada nos va a servir eh, coger 20 kilos cuando después probablemente nos vayamos a tener que quitar 19, ¿vale? es muchísimo mejor eh, ganar 5 y tener que quitarnos simplemente simplemente 4. Entonces como os digo eh, tener un, un superávit calórico muy ligero, entrenar duro, entrenar intenso, buscando siempre el, el progreso, buscar siempre mejorar nuestra sesión de entrenamiento eh, anterior, descansar bien, darle tiempo al, al asunto y, y listo. De esa manera eh, probablemente conseguiremos que nuestras ganancias sean de muchísima más calidad. Eh, que, que, las de, que las de cualquier eh, bulking en ataque vale pues vamos con la vamos con la segunda ¿vale? me pregunta eh, cómo usar eh, quemadores termogénicos eh, correctamente y con qué suplementos acompañarlos para no perder músculo eh, vale eh, y los termogénicos o los quemadores de grasa, ¿vale? Como, como lo, lo queramos decir, ¿vale? Son suplementos que van a servir como un pequeño plus, ¿vale? A un trabajo que primero tiene que salir de nosotros a base, pues de déficit calórico, entrenamiento, descanso y, como siempre digo, tiempo. La respuesta más o menos sería como, como la respuesta a la pregunta anterior pero a la inversa, ¿vale? Para que estos, ten, para que estos productos eh, hagan su efecto, como os digo, tenemos que tener un pequeño déficit calórico en la alimentación, seguir entrenando de manera intensa, tener un descanso adecuado y no pretender eh, correr en este proceso, no, no, no ir con prisas, ¿vale? Las prisas nunca son, nunca son buenas consejeras y mucho menos en un proceso como la como la definición o la, o la pérdida de grasa, donde si queremos hacer las cosas bien, pues tenemos que hilar un poquito fino, ¿vale? Eh, luego, a ver, eh, otro de, de, de los consejos que puedo dar o, o el enfoque que yo le daría es que no empecemos eh, un proceso de de definición ya eh, usando este tipo de, de productos puesto que los primeros kilos son muy sencillos de perder vale si nosotros hacemos la, las cosas bien personalmente dejaría este tipo de productos para la, las últimas semanas de del proceso de definición donde a lo mejor sí podemos vernos beneficiado con, con con estos suplementos vale a la hora de buscar a lo mejor perder esos esos últimos kilos esa esa grasa, a lo mejor que, que es más vieja, esa grasa rebelde, como, como se le suele llamar, ¿no? donde hemos necesitado un pequeño plus, porque a lo mejor ya las calorías son más, son más difíciles de bajar, nos vemos muy cansados. Entonces, en ese punto, a lo mejor añadir este tipo de, de productos sí puede tener beneficio. Pero no comenzaría a, a utilizarlos de, de primera, porque, como os digo, es muy, muy, muy sencillo si sí, sí tenemos idea de lo, de lo que estamos haciendo, ¿vale? Normalmente, a ver, también la, este tipo de productos suelen ser muy similares en, en lo que es el, el protocolo de uso, pero normalmente casi siempre lo que suelo eh, vender pues suele ser una toma en ayunas y una toma antes de ¿no? o una toma eh, separada unas 6-8 horas eh, eh, respecto a la otra, ¿vale? Entonces son todos muy, muy similares, quitando alguna, no porque eh, que haya que seguir algún otro protocolo, pero como os digo, normalmente una toma en ayuna otra toma antes de entrenar y, y ya está. Luego me preguntaba por eh, cómo no perder, o sea, suplementos eh, para no perder músculo en, en el proceso. Eh, a ver, eh, los suplementos respecto a volumen o definición, personalmente no los, variaría, no los variaría mucho. Una creatina para mejorar y mantener el rendimiento físico y la, y la recuperación a un nivel eh, bastante óptimo. Eh, una proteína, simplemente para, para cuadrar macros, para, para llegar a nuestros requerimientos por comodidad, por sabor, ¿vale? Y quizás añadiría unos, unos aminoácidos esenciales, ¿vale? Para, para tomar después de entrenar, una manera rápida ¿no? de, de aportar esos, eh, esos aminoácidos porque no, no necesitan pasar por un, proceso, por un proceso digestivo sino que prácticamente los tenemos, los tenemos disponibles en torrente sanguíneo eh, al cabo de unos pocos minutos, entonces esos serían lo, los suplementos que añadiría pero tanto en volumen como, como en definición, ¿vale? eh, tenemos también que tener en cuenta que si nosotros seguimos entrenando, entrenando fuerte, eh, seguimos intentando progresar porque se puede seguir progresando en, en definición si hacemos las cosas eh, bien y, y despacito, ¿vale? Eh, como os digo, si, si nosotros hacemos las cosas bien, no tiene por qué existir una, eh, una pérdida de masa muscular o al menos no existir una pérdida de, de masa muscular eh, muy, muy notable, ¿vale? Para ello, como os digo, seguir entrenando de, de forma intensa, de forma dura, intentando siempre eh, progresar. Que el déficit calórico sea ligero, ¿vale? No nos metamos con un déficit calórico eh, muy agresivo de, de primera. Bueno, nunca. Porque entonces sí que, sí que el cuerpo va... A, va a empezar a, a tirar de, de nuestra masa muscular ¿no? de esa masa muscular que tanto nos ha, nos ha costado ganar en, en nuestra etapa de volumen ¿vale? Darle tiempo, no querer correr demasiado en el proceso de definición sino extender el, el proceso eh, cuanto más podamos eh, por mejor y sin más, esa es la mejor manera de, de no perder masa muscular y de realizar un, un proceso de definición bueno y de forma inteligente. Eh, a ver, vale, vamos con la, mm, con la tercera. Mm, entrenamiento eh, para definir. Ver, esto es uno de los mitos que yo pensé que a lo mejor eh, ya estaba más, más olvidado, no, más... Mm, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, no pensé que todavía... Eh, si éramos con este asunto de un entrenamiento para volumen o un, o un entrenamiento para mm, definición personalmente eh, creo que debemos entrenar de igual manera tanto si nos encontramos en volumen como en definición es decir, siempre de forma intensa con buena técnica con cabeza e intentando siempre buscar eh, superar eh, las marcas que teníamos en el, en el entrenamiento anterior ya sea repeticiones, serie y eh, volumen de ejercicio, eh, lo que sea, no creo, personalmente no lo haría eh, que buscar un entrenamiento para volumen y otro para definición. El volumen o la definición tenemos que tener claro que lo va a marcar la, la alimentación, es decir, si estamos en superávit o estamos en déficit. Así que no creáis eso de un entrenamiento para volumen, un entrenamiento para definición o mucho peso, pocas repeticiones para volumen, eh, muchas repeticiones con poco peso. Eh, para definición, eso es una absoluta absoluta chorrada así que eso, no existe un entrenamiento para volumen ni un entrenamiento para definición entrena de igual manera tanto en volumen como en definición y simplemente ajusta la alimentación en base al objetivo que tengas en ese momento, ya sea volumen o en definición Vale, pues vamos con la cuarta eh, esta pregunta es bastante Bastante interesante, a lo mejor me está metiendo, metiendo un poquito más Yo siento a lo mejor si, si soy muy pesado eh, Muy repetitivo, pero no Es el, el enfoque que yo tengo es, Yo la verdad que tengo un enfoque bastante, bastante básico y No me ando bastante por, la, por las ramas Recomiendo lo que realmente suele eh, Suele funcionar o lo que funciona realmente Y como os digo, no, no vengo aquí a venderos el, el oro vale. No no porque no eh, bueno, vamos con la, con la cuarta, que es muy pesado. A ver, eh, mi objetivo es, defi es definir el cuerpo. Actualmente peso 58 kilos, eh, con 16 años, y tengo un porcentaje de entre un 8 y un 10% de grasa. Eh, ¿Qué debería seguir haciendo ahora? Llevo un mes y medio en definición. A ver, esta pregunta tiene un poco más de... Un poco más de... Vida. Lo primero que quería hacer un, un poquito de énfasis. Eh, a ver, me dices, eh, me dices que tienes 16 años. Y personalmente, con 16 años... Eh, lo menos que haría sería meterme en un proceso de, de definición ¿vale? o un proceso de definición como, como yo lo entiendo ¿vale? Un proceso de definición llevado un poquito al extremo, queriendo buscar porcentajes de grasa bastante bastante bajos ¿vale? Eh, con 16 años eh, y de manera natural eh, no te metas a, el mejor consejo que te puedo dar es que no te metas en un proceso de de definición como este, a no ser a no ser que tengas un problema de, de sobrepeso, que en ese caso, pues a ver si vamos a tener que meter en, en un proceso para, para perder ese, ese peso extra, ¿vale? Que no es el caso Pero con 16, con 16 años, eh, por favor no te metas en un proceso de definición eh, quiere llevarlo al extremo porque mmm, sin la supervisión también, a lo mejor de una persona más experimentada, eh, de un profesional, eh, probablemente vas a tender a hacer las cosas eh, bastante mal y con 16 años mm, puedes joderte principalmente a, a nivel hormonal y mm, también eh, a nivel mental. ¿vale? Y puede, eso puede ser bastante, bastante jodido, y ya te digo. O sea, al final tienes, no sé, 16 años tienes toda tu juventud por delante, tienes toda la vida por delante, ¿vale? Para cuando quieras buscar un, un proceso de definición eh, bueno y, y óptimo. Personalmente, te diría que con 16 años eh, te centres en estudiar, ¿vale? Eso sobre todo, los estudios es lo, lo más importante y más en la situación, en la situación eh, actual, ¿vale? Cuida a tu familia, Cuida a tus amigos, disfruta tu juventud, siempre con cabeza y siempre de una manera eh, saludable. Si te gusta entrenar, te gusta este mundo, eh, entrena bien, entrena fuerte, come bien, ¿vale? Come bien, tampoco te comas muchísimo, ¿vale? Eh, la cabeza con la alimentación en, en esta edad, ¿vale? Eh, aprovecha, ¿eh? Aprovecha la, la edad que tienes, eh, para aumentar masa muscular que con 16 años es muy muy sencillo que puedas ganar eh, masa muscular de muy buena eh, calidad vale y ya cuando tengas unos cuantos años más pues ya te podrás meter en un, en un proceso de definición eh, más más pautado vale más, más serio a lo mejor vale como te digo con 16 años cuida tu alimentación Entrena fuerte, descansa bien eh, Cuida a los tuyos, ¿vale? Estudia Y mmm, Déjate de Déjate de polladas, ¿vale? Si se me, si se me permite la Si se me permite la, la palabra, ¿vale? Como te digo, estudios Familia, amigos Disfruta tu juventud con cabeza eh, y, y poco más Entrena bien, descansa, y como te digo, deja, deja este tipo de cosas para más adelante que tienes toda la vida por delante para ello. Luego, voy a dividir esta pregunta en, en dos partes. Eh, esta, esta parte última iba más enfocada a la persona o a las personas, ¿vale? Que, que nos, puedan, que nos puedan estar viendo, ¿vale? Que tengan, la, que tengan la misma edad y se estén comiendo a lo mejor la cabeza en este en este sentido. Y luego voy a tratar el, el otro asunto de manera, a lo mejor, más, más general, ¿vale? A ver, lo primero. Mmm, pesando 58 kilos. Y con un porcentaje que me gustaría ver dónde de dónde se ha obtenido este este porcentaje o con qué métodos vale la verdad que cuando cuando viene cuando viene la gente diciendo por las redes porcentajes de, de grasa y encima tan bajos, realmente me gustaría saber de dónde lo de dónde lo han sacado ¿vale? porque si me estás si esto lo sacan de alguna báscula de las que pueden vender en los en los supermercados o cualquier, en cualquier comercio eh, estamos apañados con por el porcentaje que te va que te van a dar ese tipo de ese tipo de básculas vale eso para, para empezar principalmente cuando no son reales no un tanto por ciento eh, real lo que te va a marcar ese esa báscula pero bueno vamos a suponer que que que estamos en lo cierto, estamos hablando de un porcentaje de, de entre un 8 y un 10% de grasa, ¿vale? Si con 58 kilos, pequeñito, y eh, como os digo, entre un 8 y un 10, si necesitas eh, seguir definiendo para verte bien, o sea, quitando eh, porcentaje de grasa extremadamente bajo estilo competiciones vale si con 58 kilos y un 8 tú necesitas seguir definiendo para verte bien o el problema es mental que no me voy a meter en ese en ese asunto o lo que hay es un problema de, de falta de masa muscular vamos eh, no, como un tempo. Eh, yo me inclinaría más bien que lo que, que, lo que es necesario aquí es, es un aumento de, de masa muscular y no, una, y no que haya que quitar más, más grasa realmente. Como digo, de forma general, si vosotros estáis en, en este punto, así con un, peso muy, con un peso corporal muy bajo y con ya porcentajes de grasa bastante, bastante bajos, donde incluso tendríais que veros eh, bastantes venas mm. si necesitáis seguir definiendo probablemente es que haya eh, que aumentar masa muscular entonces mi recomendación sería que, que paulatinamente volvierais a subir la, las calorías y a, y a meteros en un proceso de, de volumen para eh, dentro de unos años ¿vale? eh, volver a volver a meteros en un en un proceso de, de definición. Yo personalmente en este, en este sentido no recomendaría seguir, seguir definiendo. No estoy hablando de eh, un nivel de competición. vale Lo, lo recalco. Eh, como os digo, en este punto ir aumentando de nuevo calorías eh, muy poco a poco. Y, y meteros en un proceso de volumen que, que se pueda ascender bastante bastante en el tiempo, durante durante mínimo uno o dos añitos, quizás si lo hacéis de manera de manera paulatina y, y demás. Vale, terminada esta, esta pregunta, como digo, perdón si me he extendido demasiado, pero eh, creo que debía, creo que era mi, mi responsabilidad, sobre todo con con personas así, a lo mejor de 15, 16 años, creo que era mi, mi responsabilidad, ¿vale? Mm, mm, decir las cosas como, como son o, o como es el, el enfoque que yo le doy a todo este, este asunto, ¿vale? A ver, eh, última pregunta por hoy, no quiero hacer el vídeo muy, muy largo. A ver, eh, ¿Recomiendas el uso de pre-entrenos? Eh, eh, ¿Cuáles son los mejores en tu opinión? Vale. Eh, a ver, sí recomiendo el uso de, de pre-entrenos. Los pre al final en determinados momentos pueden venir eh, muy bien si buscamos eh, una activación o una, una mejora de rendimiento por, pues por lo que sea, ¿vale? Pero es eso. ¿Son suplementos destinados? Eh, a usar en, en un determinado momento. Lo que no podemos hacer con este tipo de productos es consumirlos todos los días y en las mismas cantidades, ¿vale? Porque de lo contrario, eh, si, hacemos, si, si hacemos uso de este tipo de productos de esta, de esta manera, al cabo de una semana vamos a tener que doblar la dosis para que nos provoque el mismo, el mismo efecto hasta que lleguemos eh, a unas dosis que ya son absolutamente inviables. Y esto lo digo desde, desde la experiencia, ¿no? Desde, desde un error que, que yo he cometido y bueno, y sigo, y sigo cometiendo. Y al final, eh, los pre-entrenos, sobre todo lo que es la cafeína, simplemente, la tomo ya por, por efecto placebo, ¿no? Por, por la mera manía de ah, antes de entrenar, pues cójeme, tomo el pre-entreno, la cafeína y, y fuera. Pero no deja ya de ser eh, efecto placebo porque yo sé... Yo en el fondo sé que realmente ya no, me, ya no está haciendo absolutamente nada, ni activando, ni, ni absolutamente nada. Entonces sí recomiendo el uso de, de pre-entreno, pero siempre de forma estratégica. Es decir, cuando nosotros vayamos a realizar un entrenamiento muy intenso, ya sea porque vamos a buscar eh, un, un récord, un RM o cualquier otra marca eh, personal no sé, porque ese día no hayamos descansado nada bien, por cuestiones de trabajo, vayamos muy cansados, eh, eh, con muy pocas ganas. Y en ese momento sí, vale. Pero tomar el pre -tren, todos los días, como os digo, la misma cantidad, no. Porque vamos a terminar tomándolo simplemente por, por efecto placebo, por, por manía, y nos vamos a estar gastando el dinero de forma... De forma inútil, ¿vale? Entonces, el frente no sí, pero de forma estratégica. Y me preguntabas que cuáles. Eh, ¿Cuáles son mis. ¿Cuáles recomiendo? ¿Cuáles son mis favoritos, ¿vale? Pues a ver, eh, personalmente, mi, mi top 3 sería el C4 Ultimate, en primer lugar. En segundo lugar, probablemente pondría el Animal Fury. Y el tercero, quizás pondría el, el Total Rush de de Wader en cuartos en cuartos a lo mejor ya me sería a lo mejor un poco un poco complicada mm, el de Cure el de Cure la verdad que, que fue el primer play-entreno que, que probé el de la calavera ¿vale? perdón por mi por mi pronunciación en, en inglés ¿vale? pero para que, para que nos entendamos y ese la verdad que está, que está muy bien, sobre todo si nunca has tomado un pre-entreno eh, y buscas algo sencillito pero realmente eh, que funcione. Ese a mí en su momento me, me gustó mucho y además tiene, tiene sabores bastante ricos. El de Aranda, no creo recordar, estaba, estaba muy, muy bueno. Y si tuviera que buscar otro... Hmm quizás el, quizás el focus, vale, el focus de Big, que, que salió hace poco, eh, quizás lo pondría en, en quinto lugar, quizás, no a lo mejor eh, por la mejora en cuanto a, a rendimiento, a ese, a ese cosquilleo y demás, pero sí eh, por, la sensa, por las sensaciones de, a nivel mental, o sea, a nivel de, de concentración, de enfoque. Al final con ese, con ese pre-entreno mis sensaciones en ese sentido eh, fueron muy, muy buenas, porque me, me encontré en una, en una burbuja durante prácticamente todo, todo el entrenamiento. Y música, el, el pre-entreno y la verdad que súper enfocado en lo mío y, y pasando del resto. Así que quizás ese, ese por las sensaciones a nivel, como os digo, a nivel mental, cognitivo, enfoque, concentración. Eh, probablemente ese sí lo, lo, lo pondría en quinto lugar. Y bueno, eh, sin más, eh, llegamos al final de, del vídeo de hoy. Espero que, que os haya gustado. Espero que le deis un like. Y si nos ha gustado, pues matadme a dislikes si tenéis cualquier otro otro tipo de cuestión cualquier pregunta me las podéis dejar aquí en los, en los comentarios intentaré resolverlas y daros mi enfoque en próximos vídeos y sin más me despido un saludo un abrazo y nos vemos pronto